No, no es que haya bebido, eh. Es que me lo he llenado pero poquito. Qué curioso. A mí me gusta llenarlo hasta arriba. Pero pasa es que luego tengo que ver así, mira. Bueno chicos, yo creo que ya se acabó la ¿Te Ey, no te dejes la chaqueta, eh? No, no, no. Pero no te vayas, o sea, estamos pasándolo bien, ¿no te lo estabas pasando bien? No, tanto, no tanto. ¿Te pasa ya, algo, tío? Está... Alberto, ¿te va a quedarte te... un poquito más? Va, ¿qué tío, te pasa? Soy muy gilipollas. ¿no? Sí, ¿De verdad? Sí, pero... De verdad. Al... Se mueve Alberto, tío, no me... no me digas eso. Se va a dar un portazo. ¿Se ha ido llorando no? ¿Me su parece? ¿O ¿Sabes qué? ¿Qué raro. ¿no? También. ¿Es no, no. Hombre, hombre, no, no, no, no, no sé si lo sabes, pero tu camiseta no, no está muy acertada. Mi camiseta por qué? Hombre. Mola. Hombre. ¿Qué? No sabe lo que le ha pasado a su madre. No. Hombre, tío, murió. Estas fiestas. Estas fiestas. Claro, con una. En las fiestas abriendo una botella de cava, le dio la cabeza. Y la desmojó. Qué putada, tío. Pues me tendrá como un auténtico hijo de puta ahora mismo. Sí, básicamente. ¿Tú crees que se me disculpo o algo? Yo, conociendo a Alberto como lo conozco, te recomiendo que no. Porque a él se le pasa. Sí, Si tú esperas un tiempo y a él se le, se le pasa. Pero eso sí. Oye, pero pensándolo ahora y tal, igual tu camiseta también ha tenido algo que ver, ¿no? ¿A ¿Tu camiseta? Sí, Alberto, habría pagado por ver a tu madre morir. Me parece leer. Ya, entiendo que se pueda malinterpretar. Uh -huh. Pero, no sé, no, no tiene nada que ver, ¿eh? No. Es casualidad, porque es un grupo. Es oh. la camiseta de un grupo. ¿Un grupo de, de música? Sí, sí. Ajá. ¿Que, que tocan. Ya les, se tocan jazz metal. Jazz metal. Ah, oh, qué bueno. No, no los conozco. Sí, pues se llaman así. Alberto habría pagado por ver a tu madre morir. ¿Ya me pasarás una canción o algo? Sí, te lo recomiendo, está muy bien. Vale. Hostia, pues tu putada, tío, ¿no, Alberto? Sí. Bueno. De todas maneras, la culpa ha sido tuya, claramente, ¿eh? No, sí, claro, ya. ya, ya, ya.